la melodía de batalla de Zeus. Esta melodía es asesino para la cuerda de sol. Porque es esta interpretación de los dioses. Esta canción me emociona mucho como el padre de toda la humanidad, en ese caso, eso hace de Zeus, padre de los dioses, él es B D, -E C, él es el único, el padrino de... Mi nombre es Isaac Alexander, colaborando en el canal de Arturo Espectral. En este especial, venimos a hablar del padre de los dioses, de la mitología griega. Zeus, el dios absoluto. A pesar de la exagerada presentación, es uno de los dioses más importantes, en el universo del esoterismo. Su importancia histórica, rivaliza con dioses importantes, de otras religiones. Hablaremos de su origen, y su ascensión como dios absoluto del universo, del panteón griego. Empecemos. Zeus, padre de los dioses. Figura histórica, que tiene el título del padre de los dioses, y de los mismos hombres. Gobernante de los dioses del monte Olimpo, y padre absoluto de los demás dioses, incluso por los mismos que no eran sus propios hijos. Es el rey absoluto de todos los dioses, y supervisor del universo. Es el dios griego del cielo y el trueno, lo que lo hace, el antiguo creador de la energía eléctrica. Hijo del titán Cronos, y la titán Rea, era el dios más joven, de los dioses mayores del monte Olimpo. Es conocido por sus numerosas aventuras y amantes, fruto de las cuales, se convirtieron en deidades, y héroes. Historia. Como en toda epopeya griega, comienza con una profecía. Uno de tus hijos, te matará, y tomará tu lugar como dios absoluto del universo. El oráculo, nota, método de adivinación producida por un dios, a una pregunta personal, dictaminó que el titán Cronos, iba a ser destronado como dios titán del universo, por alguno de sus propios hijos. Por miedo de alguna amenaza a su reinado, el titán del tiempo, fue devorando a cada uno de sus propios hijos, aprisionándolos en su interior. Con el corazón destrozado, Rea, esposa de Cronos, y madre de los demás dioses, no pudo soportar que el último de sus hijos, sea devorado por el inmisericorde Titán. Ordenó a un águila, que se lo llevara lejos de la mirada del titán del tiempo. Se despidió del bebé Zeus, y lo reemplazó por un puñado de rocas, y una manta. El titán, cayó en el engaño que más tarde, sería su propia perdición. El bebé, fue llevado por el águila, a la isla de Creta siendo criado por Amaltea, una ninfa, o una especie de entidad en forma de cabra. Nota, según la historia del Godos War II, fue la misma madre del titán, Gaia, quien lo cuidó, y lo protegió, para que la profecía del oráculo, se cumpliera. Al crecer, y enterarse de lo que su padre había hecho, decidió luchar contra el mismo titán del tiempo, y destronarlo como padre del cosmos. Mató a Cronos, y liberó a sus hermanos de su interior. Pero su sed de venganza, era mucho más fuerte, que su propio juicio. Su odio por los titanes se intensificó, a tal punto, que les declaró la guerra a los demás titanes, para acabar definitivamente con su reinado, y expulsarlos del monte Olimpo. Convenció a sus propios hermanos, y demás dioses, que fueran a la guerra, iniciando la titanomaquia. Justificó sus acciones, diciendo que era por el bien de la misma humanidad, y la de los mismos dioses. Mataron a todos los titanes mayores, y el resto de los titanes menores, fueron aprisionados en el Tártaro. Con el monte Olimpo liberado, Zeus, tomó el lugar de Cronos, como dios absoluto del cosmos. Como última curiosidad de este punto, los Juegos Olímpicos, son una fiesta celebrada en honor al mismo Zeus. Personalidad. Como figura omnipotente, y un ser absoluto sobre el universo, es una figura dictatorial que se rige por su propia individualidad. Como Dios, exige veneración, y solo bendecirá a los que realmente, merezcan su atención. No mostrará ninguna clase de piedad, contra quien ose desafiarlo, y no dudará en destruir cualquier amenaza a su reinado. A pesar de ser una figura absoluta en el universo, tiene debilidad por el mundo humano, en especial, con los humanos que le parecen atractivos, haciendo que por momentos, olvide sus obligaciones como Dios, y conviva con los seres humanos, la mayoría de las veces por placer, que por necesidad. Por estas acciones, Zeus tendría hijos mestizos, que serían llamados semidioses, y la mayoría de ellos figuras heroicas, como Perseo, y el más famoso de todos, Hércules. Conclusión. Zeus, es probablemente, la figura esotérica más importante, para el arte moderno. Tanto en la literatura, como en las demás artes, marcaría la historia de la antigua Grecia, para siempre. Aún con la caída de Grecia, a manos de los romanos en la segunda guerra macedónica, la figura de Zeus, sigue muy vigente en nuestros días. Ya sea en videojuegos, series, cómics, animes, o en el mismo arte, sea folclórico o las mismas bellas artes, su figura vivirá para siempre.